Chicos, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenidos a esta sección nueva que van a ser eh, mis entrenamientos, por así decirlo, en el que, bueno, este es el, el primer entrenamiento. Llevo ya hecha unas series de calentamiento, ¿vale? Solamente, eh, digamos que por ejercicio, quitando las series de calentamiento, o a calentamiento sobre todo, que me hagan falta, se va a hacer una serie de aproximación que va a estar cercana al fallo, pero no va a ser al fallo, ¿vale? Va a ser más o menos holgada y luego ya la serie efectiva, ¿vale? Entonces yo cuento dos series por ejercicio, aunque quizás de aproximación tenga que hacer alguna más, según el ejercicio. Aquí concretamente he hecho una por disco. ¿vale? Entonces bueno Este es el primer ejercicio, empiezo por un ejercicio eh, compuesto para el pectoral. La rutina está dividida en tres días. ¿vale? Está dividida eh, un día hago pectoral, hombro con bíceps, otro día hago pierna y otro día hago espalda, hombro eh, con, con tríceps. ¿vale? El día de espalda hago énfasis en el deltoides posterior y el día de pectoral hago énfasis en el deltoides anterior. Entreno tres días consecutivos, descanso uno, vuelvo a entrenar tres, descanso uno, entreno tres, descanso uno, etcétera, De manera que trabajo todo el cuerpo y le doy un día de descanso. Entonces, primero empiezo con dos ejercicios básicos para el pectoral, ¿vale? Este press en máquina y luego iremos a otro press en máquina. Y los siguientes dos serán ya más de aislamiento para el pectoral. Luego pasaremos a otros dos ejercicios de hombro y luego pasaremos a otros dos o tres ejercicios de bíceps, ¿vale? Eh, entonces, nada, eh, empezamos con el pectoral. Ya he hecho tres series, cuatro series ...de calentamiento y ahora vamos ya con la de aproximación... ...y luego la serie efectiva... ...todos los ejercicios van a seguir este esquema... ...calentamiento si me hace falta o no... ...por ejemplo en unas elevaciones laterales no me va a hacer falta... ...pero en una, en una máquina de press que se mueven varios discos sí, ¿vale? Entonces, bueno, pues vais a ver la ejecución... ...vais a ver que en la máquina... ...me inclino hacia atrás, ¿vale? ...saco el pecho hacia adelante... ...bueno, y el asiento está colocado muy abajo... ...ni más ni menos que eso es para trabajar más el pectoral superior... ...que es la parte que más me interesa, ¿vale? trabajar el pectoral superior, aparte por la lesión que tengo de rotura de pectoral, es la zona que menos me cuesta trabajar, que más fácilmente trabaja Entonces, nada chicos, eh, espero que veáis la ejecución no estoy aquí para mover peso ni para hacer el bruto, sino para intentar hacer una ejecución buena y que veáis mis entrenamientos de cara a prepararme reales, ¿vale? O sea, esta es la realidad no lo que subimos a Instagram, no lo que subimos en vídeos o no lo que intentamos hacer ver muchas veces, siempre digo que hay que separar ...la vida real de la vida de las redes... ...pues yo intento mostrar la vida real... ...entrenamientos reales, ¿vale?... ...teniendo en cuenta mis lesiones... ...mis prioridades, etcétera... ...entonces nada, vamos con ello... ...y espero que, que os guste el entrenamiento... ...y que podáis aprender algo... Bueno chicos, pues nada, antes hemos hecho uno básico, ¿vale? Para el pectoral inclinado, como veis he, he sacado el tórax hacia adelante y tal para meter un poco más el, el pectoral inclinado, para sentirlo un poco mejor y demás, no meter tanto el hombro, eh, y ahora nos vamos a uno básico de pectoral inferior, ¿vale? Eh, y como digo, luego seguiremos con dos de aislamiento. Entonces, a mí el que más me gusta es la máquina de fondos. Eh, me gusta bastante porque no me tira en la lesión, es un ejercicio bastante cómodo y bueno, y el peso le puedo manejar a antojo. ¿Vale? Entonces, igual, he hecho una serie de calentamiento con muy poquito peso, de 15 repeticiones... ...ahora haremos la serie de aproximación y luego la serie efectiva. En esta máquina el problema está en hacer la serie efectiva si la queremos hacer muy pesada... ...de muy pocas repeticiones. ¿Por qué digo que ahí está el problema? Porque yo, por ejemplo, ahora mismo que peso unos 108 kilos... Eh, ...hay en máquinas que si le pones todo el peso... ...y si quieres hacer solamente series de 5 o 6 repeticiones... ...el peso te levanta. ¿Vale? Entonces, en ese caso sería casi mejor hacerlo lastrado... Eh, ...fondos en paralela, lastradas y ya está... Eh, yo estoy intentando o voy a hacer un trango de repeticiones más largo entonces no creo que el peso me vaya a levantar ¿vale? Eh, pero de todas formas para todas aquellas personas que pesen poco o que vayan a hacer un trango de repeticiones corta posiblemente sea mejor hacer, eh, hacer las lastradas con peso libre ¿vale? importante en este ejercicio separar los codos es para pectoral entonces importante separar los codos y no empujar hacia abajo sino empujar hacia adentro evidentemente la máquina va a hacer que el movimiento sea hacia abajo, pero la fuerza del pectoral debería de ser cruzada, tirando, o sea, no simplemente subiendo y bajando, sino en el momento más alto intentar juntar las manos, que este gesto no vamos a ser capaces de hacerlo, pero al menos intentarlo, ¿vale? Para que la suma de las fuerzas sea lo que es la tracción del movimiento, porque la máquina es guiada y nos va a llevar el movimiento tal cual es, pero no empujar hacia abajo de manera vertical, porque si no trabajaríamos más los tríceps. sino empujar hacia adentro para que trabaje más el pecho. Bueno, pues vamos a por el tercer ejercicio, ya comenzamos con ejercicios de aislamiento. Yo solo hago dos, de, dos básicos porque yo tengo un gran problema y es que cuando entreno el pectoral, bien por la rotura que ya tuve en el pectoral izquierdo y también por mi composición corporal, tiro mucho de hombros. ¿vale? Yo en los ejercicios básicos, mucha carga de entrenamiento se la llevan los hombros. Entonces, eh, a día de hoy suelo hacer mitad básicos, mitad de aislamiento. Y hemos venido a las aperturas en máquina. A mí personalmente este ejercicio me encanta. Primero, porque me hace un movimiento súper guiado y súper y super bueno. Segundo, me evita mucho las lesiones. No sé si a vosotros os ha pasado que ya cuando cogís mancuernas que son muy grandes, eh, en el movimiento excéntrico, al llegar abajo, muchas veces la inserción del bíceps incluso llega a doler, ¿vale? Ya cuando son pesos bastante grandes y tenemos el cuerpo bastante castigado. Sin embargo, con esta máquina eso no sucede. Simplemente agarras y te encargas de empujar de arriba a abajo con un movimiento perfecto de apertura, además. A mí me encanta este ejercicio. Se lo aconsejo a todo aquel que quiera hacer aperturas de manera estricta y de manera correcta. ...y como digo yo hago este como tercer ejercicio... ...para mí el tercer ejercicio de, de cada músculo es el más importante... ...suelo, suelo, suelo situar en, en el tercer lugar el más importante de todos... ...porque ya estoy lo suficientemente caliente... ...como para que no me duela nada... ...y poder tirar con un peso lo suficientemente grande... ...como para que sea efectivo... ...y en este caso elijo uno de aislamiento... ...porque si no, la, la mayor parte de carga en uno de los preses... ...se la llevaría el deltoides, ¿vale?... ...entonces elijo uno de aislamiento, en el tercer lugar... ...cuando ya el pectoral está lo suficientemente fresco... ...como para empujar bien... ...pero lo suficientemente agotado y caliente... ...como para que no tenga ningún tipo de problemas con él... ...si no, yo un ejercicio de aperturas pesado... ...nunca haría al principio... ...lo haría ya de la mitad para atrás del entrenamiento, ¿vale? Entonces vamos a ir con él... ...un movimiento bastante estricto, bastante bueno... ...y yo personalmente la aconsejo bastante... ...y yo siempre que puedo hacer aperturas en máquina... ...no con mancuernas... ...en máquina intento hacerlo... ...porque con las mancuernas tendemos a siempre poder... ...poner un poco más de peso... ...siempre eh, acortando un poco el recorrido... ...la angulación, ¿vale?... ...aumentando la angulación de antebrazo-brazo... ...sin embargo aquí no es posible... ...aquí el estilo es súper estricto... ...y es biomecánicamente muy... ...muy seguro este ejercicio, ¿vale?... ...entonces le aconsejo a todo aquel que quiera hacer un ejercicio... ...que sea de aislamiento para el pectoral... Además para la parte superior, que sea de aislamiento y que sea de forma efectiva, como digo, colocándolo en el tercer lugar, que para mí siempre suelo colocar en el tercer lugar el ejercicio prioritario de ese entrenamiento. Pues vamos ya con el cuarto ejercicio de pectoral, ¿vale? Van a ser cuatro de pectoral, dos de hombro y luego de bíceps haré uno básico y posiblemente una super serie. Eh... Bueno, vamos con cruces, ¿vale? También movimiento semejante al de las aperturas. Me gusta hacerlo a una altura media, ni cruces altos ni cruces bajos, sino una altura media que es como más noto yo el pectoral, ¿vale? Y bueno, aquí hay poca ciencia, ¿vale? Es un movimiento semejante al de las aperturas sería semejante a las aperturas planas, pero en vez de hacerlo con pesos libres, si os dais cuenta, yo casi no utilizo pesos libres, ¿vale? Eso de que hay que utilizar pesos libres, bueno, ya los usé en su día, ¿vale? O sea, no digo que no haya que usarlos, yo ya los usé en su día, a día de hoy, por rapidez y por lesiones, quizás prefiero utilizar más máquinas y demás que pesos libres, esto no significa que yo opine que los pesos libres son malos, son buenos, son una herramienta más, y se acabó, ¿vale? Cada cual los puede elegir, lo que mejor le convenga, pero yo desde que tengo la rotura de pectoral, he dejado de hacer preses de banca. ...con pesos libres, he dejado de hacer... ...preses con mancuernas con pesos libres... ...he dejado de hacer aperturas con pesos libres... ...de traslado todo en máquina debido a la tortura pectoral... ...que tuve, ¿vale?... Eh, ...además ahorro bastante tiempo también... ...llegando, colocándolo, haciéndolo que no teniendo que cargar... ...y descargar... Eh, ...los pesos y demás... ...pero es una lección personal, ¿vale?... ...es algo que yo hago, que me gusta a mí... ...entonces, bueno... Eh, ...aperturas en, en poleas, cruces en polea, altura media... ...como lo queráis llamar... ...para acabar ya con este ejercicio... Eh, ...voy a intentar hacer una serie de aproximación... ...de 6-8 repeticiones, corta... ...y luego una serie al fallo... ...con un pelín más de peso... ...pero para irme a 12-15 repeticiones... Eh, ...para intentar localizar más en el pectoral... ...todo mi entrenamiento de pectoral... ...va focalizado... ...a sentir el pectoral, a aislar el pectoral... ...por el problema que tengo con los deltoides, ¿vale?... ...esto es algo individual... ...aquí cabe, ...aquí es donde está quizás la importancia... ...de contar con alguien que nos ayude... ...a cómo confeccionar un entrenamiento que a lo mejor nosotros hacemos los ejercicios que nos gustan, pero no siempre son los que mejor nos vienen. Entonces en mi caso tengo que tirar de aislamiento, aunque no sea lo que más me gusta, pero tengo que tirar de ello para intentar no focalizar demasiado en los deltoides, ¿vale? Que eh, mi grupo fuerte muscularmente siempre ha sido cuádrices y deltoides. Entonces, eh, en el entrenamiento de pierna, eh, por ejemplo en glúteo, siempre se lleva casi todo el trabajo el cuádriceps y el entrenamiento de pectoral se los lleva el hombro. Entonces, bueno tengo que lidiar con eso intentar luchar con eso vale entonces nada dos series aquí una de aproximación otra efectiva y con esto acabaríamos el entrenamiento de pecho vale Bueno, pues ya hemos acabado pectoral, seguimos con el entreno, nos venimos a hombro, ¿vale? Para hombro voy a hacer dos preses, he hecho cuatro, dos preses de pectoral, dos de aislamiento de pectoral y para hombro sobre todo lo que quiero trabajar es la cabeza anterior y la media, ¿vale? Porque ya la cabeza posterior la voy a trabajar con el día de espalda. Entonces la cabeza posterior y media la trabajaré con el día de espalda de manera específica con ejercicios solo de aislamiento eh, y hoy solo voy a trabajar ejercicios básicos, que van a ser pres, eh, dos preses en máquina, ¿vale?... ...además, curiosamente, las que tengo juntas... ...primero haré pres en máquina con inclinación hacia atrás... vale, ...es un movimiento que me gusta mucho, es muy natural... ...empujas hacia atrás, la verdad es que se nota bastante... Eh, ...y luego pres en máquina normal de hombro, ¿vale? Eh, haré una serie de calentamiento muy ligera... ...la serie de aproximación y la serie efectiva... ...las que vais a ver son la de aproximación y la efectiva... Eh, ...¿por qué hago dos preses? Bueno, porque lo que me interesa, junto con el pectoral... ...sobre todo lo que se trabaja es la cabeza anterior de deltoides... Entonces lo que me interesa es trabajar la cabeza anterior del deltoides y lo sigo haciendo con los mismos movimientos de pectoral pero con otra inclinación. Ya tengo los codos bien calientes, ya tengo el cuerpo bien caliente, bien acondicionado, pues nada, dos preses y se acabó. Normalmente suelo hacer quizás pres militar para empezar en multipower, pero bueno, yo voy a utilizar en máquina. Eh, para trabajar bien el deltoides veo normalmente un error muy común que es que la gente no baja lo suficiente, suele bajar hasta aquí y ya sube, ¿vale? Para trabajar bien el deltoide, sobre todo el anterior, necesita un estiramiento grande, entonces veréis que yo intento bajar, pues hasta que ya la articulación no me permite más, ¿vale? Para darle mayor elongación, sin embargo, veréis que yo no llego a contraer arriba del todo, el, el gesto final último yo no le llego a hacer, yo hago, hago la parte que cuesta, que es la parte de abajo hasta la mitad, más o menos, esta parte del recorrido. ¿Por qué? Porque es la parte de mayor estiramiento del deltoides y es cuando más trabaja el deltoides. A partir de la mitad hacia arriba empezamos a involucrar ya el tríceps y demás, ¿vale? Y a mí lo que me interesa es trabajar, sobre todo el deltoides. Entonces veréis que hago solamente la mitad inferior o incluso el tercio inferior muchas veces. Entonces, bueno, me voy a poner ahora con esto. Eh, como veréis, no suelo hacer series de 5 o 6 repeticiones, no suelo hacer series... ...con ese re, rango de, re, de repeticiones tan corto... ...intento ir un poco más arriba ¿vale?... Eh, ...eso en mi caso... ...la gente que comienza o que empieza... ...sí que le aconsejo... ...que baje un poco el rango de repeticiones... ...y haga entre 6, 8 una cosa así ¿vale?... ...en mi caso ahora mismo no... Eh, ...bueno por varios motivos que ya he explicado varias veces... ...pero intento hacer un rango de recorrido más... ...más amplio... ...entonces bueno, vamos con ello... Bien, pues estamos aquí ya en el último ejercicio de hombro, bueno, el último, el segundo, eh, que va a ser otro press, pero ya en posición vertical, ¿vale? Eh, bueno, los presses veréis que hay gente que los hace con, con el hombro eh, girado hacia atrás o con el hombro hacia delante. Yo lo hago hacia delante para meter más la cabeza anterior, ¿vale? Entonces veréis que el press de hombro lo voy a hacer así, en esta posición, en vez de hacerle así. Las dos formas son buenas para trabajar el hombro, ¿vale? Lo que pasa es que yo quiero incidir en la cabeza anterior, para, ...para enfatizar la zona que estamos trabajando hoy... ...entonces bueno, sin más... ...codos hacia adelante ...y tracción vertical de arriba abajo... ...y ya está, ¿vale?... ...exactamente igual que antes... Arqué un poco la espalda... ...para sacar el pecho más hacia afuera... Eh, ...y recorrido la mitad inferior... Pues ya hemos hecho pectoral, hemos hecho deltoides, deltoides anterior, anterior medio, ¿vale? Los preses siempre trabajan la cabeza media también. Y ahora pasamos al bíceps, ¿vale? Empiezo por el cool predicador, bien en máquina, bien con discos, bueno, cool en máquina. Eh, a veces también empiezo por el cool en polea, pero bueno, cool predicador o cool scott, concretamente cool scott, ¿vale? El predicador sería plano. Eh, solamente vamos a, a grabar ahora la serie efectiva, ¿vale? Las anteriores, ¿no? Porque bueno, este ejercicio tampoco, estos ejercicios no tienen mucha complicación. Entonces grabamos únicamente la serie efectiva. Empiezo por este ejercicio, a un rango alto de repeticiones, unas 12, 15 repeticiones. Eh, luego pasaremos a un cool barra con repeticiones más bajas y luego ya tiraremos con un concentrado o alguna, alguna estilo así. Eh, simplemente tres series efectivas para el bíceps, seis series en total, la de aproximación. Que, no, que esta vez no la grabamos y la efectiva es un trabajo bastante escueto para el bíceps pero bueno, tened en cuenta que yo hago todo el cuerpo en tres días descanso uno, todo el cuerpo en tres días descanso uno todo el cuerpo, descanso entonces bueno, al final es casi frecuencia dos lo que estoy haciendo entonces es una carga, un volumen de trabajo bastante escaso, pero intento darle intensidad, ¿vale? Entonces en el caso del bíceps, empiezo el primer ejercicio con repeticiones más altas un segundo ejercicio que es el efectivo, igual que en el pectoral, os he dicho que es el tercero el que dejo para el orden tal, en el caso de los músculos pequeños suele ser el segundo, ¿vale? que será un cool combata normal y luego un cool alterno o un concentrado, ya veremos, eh, según la disponibilidad del material. Entonces, nada, vamos con el Q Scott eh, y vamos a ver qué tal, vamos a intentar darle intensidad a la serie, entonces haré al fallo con recorrido completo y luego haré parciales hasta que ya prácticamente no pueda mover más el bíceps. Bien, pues ahora ya, como segundo ejercicio de bíceps, nos vamos al cool con bata. ya hemos hecho la serie de aproximación con 10 kilos a cada lado y ahora vamos a hacer la serie efectiva, ¿vale? Voy a intentar hacerlo, a ver cómo decir, eh, con una apertura tal que sea la anchura de los hombros y para mantener los codos pegados al cuerpo, ¿vale? Eh, lo hago con bata plana porque así noto bastante más los bíces eh, que con la curvatura Z, ...y sobre todo la idea es esa, mantener los codos pegados... ...y subir y bajar flexos, tensión del brazo... ...sin llegar a abrirlo para que eh, la muñeca sufra lo menos posible ¿vale? Entonces bueno, eh, con este peso no creo que haga muchas repeticiones... ...ya va cansado, los descansos no están siendo muy largos y demás... ...intento el es darle bastante caña en poco tiempo... Eh, ...entonces ya os digo, 20 kilos por lado... ...más lo que pesa la bata que es de estas olímpicas... ...creo que pesan 12 kilos... ...y con eso será suficiente para hacer unas 8 repeticiones... ...una cosa así... Vale, bueno, pues vamos ya con el último ejercicio que al final va a ser cool alterno con mancuernas, ¿vale? El cool alterno con mancuernas a mí me encanta, bueno, me encanta, la verdad es que es un ejercicio que odio, no me gusta nada, pero me encanta para trabajar el brazo eh, teniendo en cuenta que es quizás de los ejercicios de bíceps que más trabaja el antebrazo. Entonces gente como yo, que lo que más nos falla es el antebrazo más que el propio brazo, pues es un ejercicio que nos viene bastante bien. ¿Por qué? Primero porque tenemos que tener las mancuernas agarradas el doble de tiempo, porque al hacerlo de manera unilateral pues es el doble de tiempo que tenemos que estar sujetándolas y fortalecemos más el agarre. ...y segundo, porque al hacer el giro completo de muñeca... ...haciendo el giro completo de muñeca, ¿vale?... ...digo, resalto esto porque hay gente que hace culo alterno... ...pero al final sube como en una posición medio neutral... ...y no hace ni martillo, ni supinación ni nada... ...simplemente sube en una posición natural... ...abriendo los codos... ...entonces bueno, eso no es culo alterno, ¿vale?... ...no es culo alterno al menos con giro... Sin embargo, haciéndole con giro, metiendo bien el giro hacia adentro y demás... ...es una forma bastante buena de trabajar el bíceps, de trabajar el braquial... ...y sobre todo de trabajar el supinador largo del antebrazo. Entonces, yo porque le meto, a mí, eh, lo que más me falla no es la parte superior del brazo... ...es la parte inferior, es el antebrazo lo que más me falla. Entonces, este le meto al final, no suelo llegar al fallo eh, por cuestiones del bíceps... ...sino más bien por cuestiones de la, del antebrazo. Entonces, bueno, es un ejercicio para dar un estímulo distinto... ...como digo, no me gusta nada, le odio... ...pero no le hago porque me gusta me deja de gustar... ...le hago porque trabajo una zona que me hace falta... ...entonces bueno, vamos con él, ya sería el último... ...he hecho una serie de calentamiento con 15 kilos... ...y ahora venimos con, con una serie de 22,5... ...creo que son 22,5, 25, no recuerdo... A ver, ...a ver lo que sale...